Muy buenas amigos, good morning Vietnam, bienvenidos vengadores y vengadoras a Toffee Game Channel. Vale, eh, yo considero que, que todo, se, todo, todo tiene un contexto, todo tiene un contexto y que hay que darse cuenta del contexto. Por ejemplo, eh, Kiltro Gameplay me contestó a una cosa que había publicado en Comunidad y en la que no precisamente soy... Mmm, desde luego, muy políticamente correcto. Ni lo pienso hacer. Estoy de acuerdo, digo, en que hay que respetar las opiniones. Una cosa son las opiniones y otra cosa los insultos. Insultos que, por cierto, por la parte de, de, de la persona eh, a la que yo hago referencia, eh, son habituales. Porque esta persona se le dedica, básicamente, a generar polémica a base de insultar a otros youtubers. Bueno, eh, para no meterme mucho en el, en el tema, eh, Kiltro, me, yo una, me hizo un, un comentario bastante bueno, yo se lo he agradecido por supuesto porque me parece que, que de verdad, bueno, me parece no, es que de hecho llevaba días que pensaba que Dios mío, es que no hay nadie que tenga buena educación en, en las redes, bueno pues eh, pues por lo menos Kiltro Gameplay eh, sí que la tiene y dice hola Tosi la verdad es que muchas de tus opiniones eh, que no está diciendo todas pero está diciendo muchas de tus opiniones no estoy de acuerdo a lo que videojuego a lo que videojuego se refiere pero creo que debemos respetar la opinión de cada persona y sé que tus opiniones se basan en lo que piensas de verdad sin un interés económico ni otro tipo más que el de informar eh, aquí me has hecho un sandwich de col eh. ya te, algún día explicaré como, lo que es un sandwich de col pero bueno me gusta, me gusta me gusta tu estilo y dice soy un sonier desde México México no México lindo querido por cierto México Colombia está subiendo también me encanta de que me estéis siguiendo desde de, de esos lares me encanta esos países eh, y, y que haya más mujeres y todo eso se ve por las estadísticas y oye mira pues Está bien. Eh, dice que soy un sonier desde hace mucho tiempo y tienes todo mi apoyo y buenos deseos. Un gusto saludarte y espero que sigas con tu canal, así y mucho más. Un abrazo, un abrazo también para ti, Kilto. Mm, gameplay y, y de verdad, iba a. Lo que pasa es que va a ser una pérdida de tiempo, no quiero perder mucho tiempo con esto. Os iba a enseñar los, los videojuegos que tengo yo de PlayStation, porque yo tengo la PlayStation 4 Pro ¿eh? sí. y, y por supuesto que puedo, pues podemos estar de acuerdo en un videojuego o en otro. Eso faltaría más Pero es que esto, no, esto por desgracia en el, en el comentario en donde te has metido No tenía nada que ver con videojuegos Sino con alguien que habla de videojuegos Y que se dedica a insultar a otros youtubers Por otro lado también es una respuesta A los insultos recibidos Por parte de los defensores De, este, de ese youtuber youtuber que se, dedica a que se dedica a las polémicas de insultar a otros no quiero ni, ni siquiera darle más bombo del que hay porque hasta que no haya una noticia hasta que no haya una fecha de juicio o haya algo destacable como digo, que se tienen que tocar, se toca mm, que no le tengo aprecio <risa> yo creo que yo creo que más, más sincero no puedo ser ahora vamos a tocar eh, el tema de no seas como Pablito, pero antes del de tema de no seas como Pablito, eh, os habréis fijado que ahora eh, sale pues un perro muy conocido el perro en vuestro twitter han cambiado el pajarito por el twitter por el por el perro este ya sabéis de hecho para que se haga esto es que Elon más ha comprado este perrito como el NFT y se ve que lo han cambiado desde hace poco de hecho a Elon Musk que es un graciosillo que no me cae bien también hay que decirlo eh, le gusta reírse de la gente prácticamente lo que está haciendo con, con twitter es reírse de la gente y le da un carnet a un agente el perro eh, con unas de esto de mariposas bueno eh, además está creado con mematic disculpad disculpad a caray caray caray ah vale mematic vale a ver de qué de, de quién es esta empresa bueno ahora vamos a dios mío bueno pues eh, ya tengo el gameplay no lo tengo preparado todavía pero lo voy a preparar dentro de poco para que lo tengáis hoy esta noche junto con este vídeo vale eh, antes de descargar vuestro odio contra mí por hablar mal de sony eh, a ver venga venga tranquilo bueno mejor no eh, ahora se está hablando de que Square Enix va a ser comprada por Sony en el caso de que eh, de que Activision sea comprada por Microsoft. La CMA ha confirmado que no ve riesgo de competencia en la adquisición de esto lo digo porque Pablito a ver, Pablito es un niño hámster no quiero que os medáis con él y le llamo Pablito. Aparte Pablito tiene una cuenta eh, bastante sospechoso de ser una, cuen una multi cuenta una multicuenta. porque cuando tú haces una cuenta mmm, en plan eh, me sobran las cuentas ¿eh? pues entonces no te tomas tanto el tiempo y pones eh, pablito 45544 cinco cinco cuatro4 le dan a 5 boom un man porrazo en el, en el teclado de números y ya tienes ahí un a un pablo vale bueno pues bien pues Pablo dice que Square Enix y Capcom en 2024 confirman la CMA. Y dice, uff, Ahí como explotándole la cabeza. Todo esto lo recoge de una noticia que da reflot.es. Y diréis, ¿quiénes son los de reflot.es? Bueno, ya lo veremos. Eh, también hay que ver, sí, vamos a verlo ya. Eh, Reflots, eh, la CMA confirma que Square Enix no volverá a lanzar juegos en Xbox tras un acuerdo con Sony. ...con Capcom... ...siguiéndola en 2024... ...bien, esta mentira... ...esta... ...verdadera mentira... ...y por la que... ...seguramente... ...muchos habéis caído... ...porque el propio titular lo dice... ¿eh? ...la CMA confirma que Square Enix ...no volverá a lanzar juego... ...de que fue un acuerdo con Sony... ...con Capcom... ...siguiéndola en el 2024... ...dicen que una media verdad... ...es lo mismo que igual... ...o igual a una mentira... ...si tú dices como dice el titular y no lees el no lees el artículo completo, entonces te puedes perder muchas cosas, simplemente te quedarás con el titular y no leerás esto que pone el artículo que dice, aparentemente Sony habría firmado un acuerdo similar con Capcom a partir del 1 de enero de 2024 comentando comenzando con una exclusividad de futuros personajes de Street Fighter VI. Si bien las fuentes consultadas de Bloomberg no ha conseguido, no ha podido añadir detalles adicionales, dado que, que Square Enix contabiliza más del 1, un tercio del mercado japonés eh, en materia de software. Esto ha sido por Microsoft como de manifestante. Esto ha sido señalado por Microsoft como manifestamente anticompetitivo formando además parte de la promesa de la protesta formal de congresistas norteamericanos recientemente reportada, siendo elevada al gobierno japonés en las próximas semanas. No obstante, según fuertes escanas de Nikkei, no podrían eh, veto al acuerdo de compra de acciones acordado entre Sony y Square Enix. Pese a todo ello y pese a las protestas de Sony, la CMA ha considerado esto un dato especial de relevancia para cambiar su visión en el acuerdo. Por tanto, la industria parece que no tendrá tiempo de recuperación. Bueno, vamos a hacer, vamos a, a, a que nos lo resuma el artículo entero, el ChatGPT, y nos dice Los competidores and market authority (FMA) ha confirmado que no, viene, eh, que no ve riesgo de competencia en la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, después de que Microsoft presentara pruebas de prácticas anticompetitivas por parte de Sony. Se reveló que Sony firmó un acuerdo de exclusividad de Square Enix, de la que está muy orgulloso, que incluye la adquisición de Activision Blizzard en el, en el caso de que sea comprada por Microsoft. Dice, según el acuerdo, Sony tomaría el control del 50,01%. Teníamos unos eurillos por ahí y, y, compra, y compramos el, el 50,01% para que quede más, eh, mejor mejor que número redondo hay números ahí, bien tochos de las acciones de Square Enix y, y de Microsoft, si Microsoft adquiriera Activision Blizzard, este acuerdo ha sido señalado como anticompetitivo por Microsoft, ha sido elevado al gobierno japonés aunque no se espera que este último lo vete no esperan vetar la mmm, adquisición por parte de Sony de un 50%, un 50,1% de las acciones que de Square Enix, aunque sus pretensiones, como así lo han declarado, sean las de prohibirle el mercado a Xbox, prohibirle los juegos a Xbox. Luego vamos andando y hablando de que esta gente tal, esta gente cual, esta gente lo que merece es no tener un Call of Duty no tener eh, tampoco ni siquiera la misma eh, y para que ustedes, esto también demuestra lo bajo que cae, lo bajo que está Sony, porque estamos hablando de que de un 50% no, te, no os llega ni para comprar la compañía, no os llega para comprar ni la compañía, que tenéis que comprar un 50,0 por 1% para, a lo mejor, en un futuro, hacer lo mismo con Capcom. Ya os voy diciendo yo que con Capcom, no con Square Enix, pero con Capcom sí. Con Capcom sí que va a haber pelea. Porque con Capcom, Square Enix, dadla por perdida. Square Enix se va a ir con Sony. Pero Capcom va a ser... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Es como la mujer más eh, deseada la, eh, ahora mismo. Capcom y Ubisoft son las dos empresas ahora mismo más mmm, que, por las que más daría la gente su vida por tenerlas vamos, y en cuanto a todas estas cosas que estamos leyendo también porque este chico dice que los pireros menosprecian a Japón por el dominio absoluto de Playstation y Nintendo y Xbox en la mierda hombre, si, si hay un monopolio como tú luego dejas caer eh, de, de Sony, es normal que empresas que no sean de Japón se quejen, claro, si el monopolio lo tiene Playstation y lo tiene Nintendo y aquí no se vende Xbox porque, oh, es un producto americano, menos mal que esto está cambiando, menos mal que esto está cambiando. Así que amigos, para resumir la cosa, es así, si Microsoft compra y lo va a comprar Activision Blizzard. Sony comprará el 50,01% de acciones de Square Enix. Y ya de paso se ha filtrado que tienen acuerdos todavía con Capcom para el 1 de enero, creo recordar, del 2024. Que consisten en figuras eh, especiales del Street Fighter VI. Bien, de lo que no habla... Por supuesto, de lo que no se ha hablado es de que Capcom no va a ser comprada por PlayStation. En ningún momento en el artículo se comenta que esto vaya a ocurrir. Pero sí levanta un, un debate. Después de todo lo que ha hecho Sony, ahora ya no puede hablar de que no tiene monopolios, de que no hace contratos muy cuestionables, incluso delictivos. Y, por supuesto, que no vayan llorando. Cuando Microsoft... Compre Ubisoft o compre Capcom. O de la igual manera, compre un 50% de Capcom para asegurarse, ya que esa es la manera de proceder de Sony, pues juguemos con sus cartas. Compremos Capcom, Ubisoft y Azobo. Os habéis dado cuenta de que, aparte de la pobreza que tienen económicamente. económicamente, perdón. Eh, Sony, sí, ahora nenas, ah, nena, ahora vamos pa, para arriba. ¿Por qué digo esto? Porque son incapaces de comprar una empresa. Por mucho que digan, por mucho que lloren y que digan que eh, que PlayStation es lo mejor, a lo máximo a lo que puede llegar es a comprar un 50% de acciones. 50,01. Es ridículo. O sea, económicamente tienen que estar en números rojos seriamente en números rojos y se entiende ahora por qué tantas, me, eh, tantas medidas y tantas políticas que solamente van a orientar, eh, orientadas a, a sacar dinero a los usuarios que tienen, o los que le quedan, y cada día serán menos. En fin, a la espera de una PlayStation 5 revisionada, una PlayStation 5 Pro que sí que tenga uno la sensación de que no está comprando una maldita estafa, eh, lo que sí que es verdad, Sony como compañía está cometiendo muchas tropelías se le está consintiendo mucho cosa que yo si fuera microsoft si fuera xbox es que no les permitía tener ni jugar ni un solo juego ni un solo juego lo estáis viendo estáis viendo cómo se comporta acaso ellos van a hacer uh, harían lo mismo no verdad a que no vais a ver un de lazo you no vais a ver ninguno de estos juegos ¿eh? ninguno de estos juegos lo vais a poder disfrutar aunque este este sea de front software no lo vais a poder disfrutar este tampoco, ¿por qué? Este es de. El de Lass of Us, tampoco, ¿por qué? El Final Fantasy que es de Square Enix. No, ya tienen. Van a comprar un 50,01% simplemente para joder a Xbox. Ya creo que con esto queda claro que Sony la cerda, en lugar de crear, Vendo Studios, Chapo Studios en Japón, precisamente, y todavía las empresas de Japón le lamen el ojete y dicen, guau, con gua pues hijos, de verdad pensáoslo bien sobre todo ya apelando a Bandai Namco y a Capcom que son, aquí a Konami por supuesto, bueno Konami yo creo que Konami si tiene algo de de, de, de, de, de recuerdo que creo que me parece que no lo tiene no, no se habría embarcado en, en, en este tema con, precisamente con, con con Sony, el Silent Hill 2 me da la impresión de que de que realmente algo tiene que haber ahí cuando esos títulos no van a llegar a Xbox por el, simplemente, por el simple hecho de que son porque es una empresa americana a mí me parece... Que, que el problema no lo tienen los americanos o los europeos con Japón, en todo caso lo tendrán algunos empresarios japoneses, como los, los de Sony, contra los de Occidente, y ya está, punto y pelota, y el que quiera comprar una, una PlayStation 5, que la compre que la compre, yo en todo caso voy a esperar a que, a que esté la PlayStation 5 eh, pro o lo que sea que esté un poco más renovada y con suerte porque si esto sigue con el tema de, de, los, de los packs de 600 y 700 euros lo va a comprar su padre lo va a comprar su padre ya está bien ya con, con esta gente así que no sé qué es lo que opináis ustedes de todo esto pero es lo que van a hacer yo creo que demuestra fácilmente demuestra totalmente de que cu cuáles eran las intenciones las que siempre hemos hablado yo creo que con esto ya ha quedado totalmente claro por supuesto, un beso para todos, si no os habéis suscrito, suscribiros, darle like, comentar por supuesto, sobre todo en este tema, a ver qué es lo que opináis, Capcom también para para Sony solamente, si esto es así eh, sería de verdad un, un tema para meterlo a juicio, debería de Microsoft entonces ser el denunciante a Sony, pero bueno, es lo que hay y así es como lo hemos contado. Nos vemos en el próximo programa.